Hola amigos, hoy estamos marcando otra ruta en el Valle de Guadalés, en este caso en la zona norte. Es una circular desde Confrides con un recorrido aproximado de unos 20 kilómetros de, de distancia. Estamos en concreto en la Fonde Labre, nuestro primer punto de paso. Y aquí nos dirigiremos a la fonte Poral, una de las más altas de la Comunidad Valenciana, casi a 1.400 metros de altura, para luego descender desde ella directamente hasta Confrides. por el recorrido que es bastante largo, casi como os decía anteriormente unos 20 kilómetros y por el desnivel que se, que se salva, que de inicio empezamos a a unos 700 y pico metros de altura para terminar en la Fonda de Forreta, como os decía, a 1400 con lo que se salvan 700 y pico metros de altura de Tirón. Es una ruta que no tiene ninguna dificultad, eso sí ya que va casi todo el tiempo por pistas anchas y el camino rural asfaltado que nos trae desde hasta esta ponte ahora os voy a dejar con los puntos más importantes y luego ya Estamos en la Font de Forata. Esta es una de las fuentes más altas de la comunidad valenciana. Estamos a 1370 metros de altura y es el segundo punto más importante de la ruta de hoy, de Confrides a Confrides. Ya hemos salvado la parte dura. Ahora ya solamente nos queda descender hasta Confrides. Bueno, una vez ya hemos eh, hecho la parada en la Font de Forata, volvemos sobre nuestros pasos hasta este cruce, que es otro de los puntos importantes de la ruta. Y aquí ya giramos a la derecha. A la izquierda es por donde hemos venido antes, ahora ya giramos a la derecha en sentido descendente. Punto número 8 de nuestra ruta, como veis este también es bastante importante. Ahora vamos a abandonar el otro camino. Como veis este continuaría por aquí, no, nosotros vamos a seguir recto. Por allí justamente, por donde va Sofía. Como veis, el camino 100-150 metros más adelante se estrecha y se convierte en senda. No es que se pierda, no es que se corte. Es que se convierte en senda, como podéis ver De pista forestal, ya enganchamos con la carretera rural que va de Confrides a Benifato. Giramos a la izquierda. Como siempre y como en cada ruta, solo ya me queda despedirme. Ya sabéis, visitar nuestra página web, casesnoves.es, la de nuestro alojamiento rural. En ella vais a encontrar una sección, la de qué hacer y una subsección que es la, la de rutas de, de senderismo, donde vais a encontrar todas estas rutas, con todos los tracks subidos a Wikiloc y estos vídeos explicativos. Y por supuesto, eh, seguidnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, y vais a encontrar todas las fotos de todas las rutas y bueno y de todas las cosas que conlleva nuestro alojamiento rural en, la, en el resto de redes sociales como Pinterest, Picasa, Flickr, Instagram... Espero que disfrutéis de esta ruta tanto como lo hemos hecho nosotros. Ya solamente me queda despedirme, hasta la próxima y ya sabéis, tenéis que cuidar el medio ambiente. Hasta la próxima amigos.